Hola, un cordial saludo a toda la comunidad sorda estamos en este momento en el instituto nacional para sordos sin sord terminando una reunión con estas personas comisionados de la crc la comisión de regulación de comunicaciones saben que el año pasado se realizó un estudio a través de encuestas para levantar información sobre la percepción de la población sorda de los sistemas de acceso a la televisión. A partir de los resultados se han generado discusiones importantes y la pregunta es, ¿qué sigue en este proceso? Muy pronto ampliaremos la información en una emisión de Notiseñales. tendremos a un representante de la CRC quien nos hablará del tema. Invitamos a la comunidad sorda para que comparte y participe de esta transmisión. Posteriormente se realizará una mesa técnica en aras de aportar y mejorar la resolución vigente. Quisiera preguntarte cómo te sientes con los resultados obtenidos y con todo el proceso. Gracias, Henry. Efectivamente tenemos eh, los resultados. Ya se publicó el informe ejecutivo en diciembre del año anterior. Eh, eh, posiblemente en, en el transcurso de este mes empiece también a rodar eh, un video que sistematiza algunos de los alcances, algunos de los resultados, y eh, hoy damos comienzo justamente a las mesas técnicas desde las cuales eh, el, el estudio se aterriza y se da una mayor interpretación a los resultados y a las perspectivas. Perfecto. Este es un llamado a la comunidad sorda para que recuerden la importancia de estar pendientes del proceso que está adelantando la CRC. Ya recogimos inquietudes y situaciones que se han suscitado frente al tema, pero debemos estar al tanto del buen término de este proceso. Pronto tendremos a esta invitada en NotiSeñales para ampliar la información. ¡Hasta pronto! Yes.